Vamos a ir con Guillermo Mamani, que es el director del periódico Renacer allá en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Guille? Te mandamos un saludo desde La Paz. Eh, cuéntanos este nuevo episodio en el que una compatriota nuestra, una migrante boliviana en Argentina, se ha enfrentado a la justicia, ¿no es cierto? Está dentro de la justicia en este momento con un proceso. Y bueno, tú nos vas a contar los pormenores, qué está pasando por allí. ¿Cómo estás, Guille? Un fuerte abrazo. ¿Qué tal? Buenas tardes, gringo. Buenas tardes a toda la audiencia de de Bolivia. Sí, estamos acá en los tribunales de Lomas de Zamora, como vos contabas, estamos eh, haciendo el seguimiento al caso del asesinato de una niña de 11 años llamada Jocelyn Mamani, estamos acá con la madre, que eh, por estas cuestiones de la justicia termina siendo imputada, incriminada en este caso, y nos parece un caso testigo, por eso nos acercamos acá a los tribunales, hay una la manifestación en apoyo, en respaldo a esta compatriota boliviana, eh, se realizó hoy a la mañana, ahora estamos con ella y con el abogado que nos va a contar un poquito los detalles legales. Brevemente te cuento, bueno, a esta niña en, el do, en enero de 2019 la, la asesinaron, pero bueno, Saida nos va a contar un poco los detalles de su, de, de su vida, de cómo se dio ese día y después charlamos con el abogado Ernesto Flores para que nos dé detalles de tema legal. Saída, buenas tardes, estamos acá para Bolivia. Contanos, Saida, eh, de dónde sos, de qué parte de Bolivia y hace cuánto vivís acá en Argentina. Hola, muy buenas tardes. Eh, muy buenas tardes para todos. ¿no? Eh, bueno, primeramente, yo soy. Eh, mi nombre es Saida Mamani Clemente. Eh, yo soy eh, de Sucre, de Bolivia, donde yo vine acá a Buenos Aires con 19 años. Y pues bueno, desde los 19 años yo vivo acá en Argentina y donde yo tuve a mi hija eh, a mis 23 años, pues eh, con mi embarazo, donde eh, yo me dejaba el papá de mi hija ah, cuando yo estaba embarazada de tres meses yo he luchado por mi hija trabajé me esforcé a sacar adelante a mi niña no la única hija que tenía yo no y bueno entonces lo que bueno después de esto ella eh, eh, estudiaba qué grado iba cómo, cómo se desarrollaba la, la vida porque ustedes se radicaron en la localidad de Longchamps no en el partido del de Terreau Así es. Nosotros vivimos en Longshan eh, mi hija estudiaba o sea, desde el jardín en, en cerca de la estación de Longshan, en la escuela 9, donde siempre me ocupaba como mamá, llevando, retirando, eh, pues, y bueno, y yo me ocupaba con, con mi niña, ¿no? Entonces, donde fue la que día en... Bueno, después conocí a mi expareja pareja ¿no? donde vivía durante nueve años y en ese nueve años yo viví en la violencia fue por un hombre mayor que fui engañada con mentiras y también viví eh, golpeada, o sea, abusada por él, por mi expareja eh, donde él me manipulaba, de hecho, yo muchas veces me iba de casa y volvía por, por sus mentiras, que él me hacía volver, todo eso, y, y hasta qué pasó esto. Esto se... pasó el 7 de enero del 2019, contanos cómo fue ese momento, cómo vos fuiste, tenemos entendido que vos fuiste a hacer un trámite y te encontraste con tu hija ya este, agonizando, ¿no? Así es. Donde yo salgo eh, fue el 7 de enero en eh, mil, eh, 2019, yo salgo un lunes donde yo no tenía plata eh, para, para mi gasto, entonces eh, tenía que cobrar la asignación y fue un lunes donde yo salgo eh, cerca a las 10 de la mañana, donde yo me despierto a las 9 de la mañana. ¿Por qué yo me desperté a las 9 de la mañana? Porque el día domingo en la noche estuvimos eh, a, hasta anoche, 12 de la noche en la terraza, entonces fue pues, el día siguiente, nos habíamos dormido, hacía calor. Fue donde mi niño como hacía calor, porque como todas mamás sabemos que a veces los chicos no quieren ir cuando hace calor, porque ella sabía que hacíamos nosotros larga fila en Banco Comafi. Entonces ella me da seguridad diciendo, mamá, me voy a quedar. Y, entonces, y ella me dio seguridad y nunca. Es la primera vez que yo había dejado cuando ella me dio seguridad. Entonces la dejé a ella eh, con la llave. Ella se echó eh, con la llave y yo me fui. O sea, tengo un portón asegurado. Tengo una puerta hacia el jardín, pero todo estaba cerrado. Entonces, de hecho, yo vendía cosas de limpieza y bueno yo le decía a mi hija cuando volvamos vamos a atender que no atendiera a nadie pero ella siempre me hacía caso siempre me escuchaba ella lo que yo decía ella hacía pero fue donde yo me dirijo lo, la dejo a mi niña eh, después de dar su desayuno todo y ella me encarga por su favorito por un bonito y pues me dirijo diciendo mamá ahora enseguida Vengo, vas a ver dónde hacemos fila, sí, mamá, y así. Yo me fui, tengo que cruzar el campo, tengo que tomar el colectivo 501 que está a la estación, no tan lejos, pero eh, me fui al banco, llego que había larga fila y bueno, hago la fila en vano, llego al cajero, meto la tarjeta y no había plata. Entonces yo me volví con una bolsita de compra del supermercado, me fui y pues como no había plata me volví sin sin dinero, sin nada, me vine caminando a casa, ¿no? Antes de llegar a mi casa, yo vivo en una esquina. Entonces, antes de dar la vuelta a la esquina, es donde yo me encuentro con mi testigo, que es Mauricio Flores, y que él es testigo, que él me preguntaba sobre su amigo Rubén, que es el hijo mayor de mi ex pareja. Entonces, como ellos eran muy amigos, me preguntaba por él. Entonces, hablamos un ratito, donde yo entro Después de hablar, él se dirigía a la esquina de almacén y yo me, eh, este, me doy la vuelta a mi casa donde yo me encuentro portón abierto. Y pues, yo tengo que entrar por el pasillo, tengo un patio y después la cocina. Donde, encuentro, donde entro por el pasillo, encuentro las gotas de sangre y yo ahí dije, o sea, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿por qué están las gotas? Entonces yo pensé que mi hija se lastimó o los perritos, no sé. Entonces yo entro al patio, es donde me encuentro la sangre más y huellas y al mismo tiempo escucho el gemido de mi hija. Ahora, Zahida, usted, la... ustedes ¿Sí? hicieron en ese momento un reclamo al 911. Había un destacamento del 911, que es los que asisten a víctimas o por temas de seguridad, a dos cuadras. Los vecinos dicen que fueron ahí, pero ¿qué pasó? ¿Los atendieron rápido? ¿Cómo fue ese tema? Mira, con el tema de policía, después cuando encontré a todo, yo salgo corriendo a auxiliarme. El primer testigo fue este Mauricio Flores, que es mi vecino, que él es enfermero, y después llamaba 911, todo, me socor socorrí, y a los vecinos, y los vecinos los llaman, y porque el comisario, o sea, la policía vive a, a dos cuadras de mi casa, está a tres cuadras más o menos, está a tres cuadras, pero nunca apareció la policía apareció después de más de media hora y ahí la ambulancia tardó más y la ambulancia llegó casi de dos horas y habrá sido de dos horas porque bastante tiempo demoró y hasta que llegue la ambulancia lo que mi hija lo que se estaba quejando lo que estaba organizando pues ellos encontrado ya se había perdido la primera patrulla, que la primera policía que llega a mi casa me saca de, de adentro cuando yo estaba con mi niña. Bien. Zaida, eh, pasó toda esta tragedia, pasó todo este momento. Vos eh, pediste justicia, buscaste justicia desde el primer momento. Recurriste al consulado de Bolivia, se acercó gente del municipio, gente de también que ayuda a las mujeres de un departamento. ¿Nos puedes contar cómo, cómo fue ese, ese recorrido y cómo qué respuestas tuviste? Mira, yo después, eh, la fiscalía, o sea, yo como mamá el, le di todas mis aclaraciones, le di a todos los sospechosos, quién podría ser más o menos, quién podría ser, y le di todas las aclaraciones, la fiscal, todo eso. Y como mamá me acercaba yendo preguntando si sabe o no se sabe, o sea, desde el primer momento yo ando de aquí para allá, viniendo a tribunales, todo eso y bueno después eh, me acompañaban del almirante Bron eh, aquella vez en 2019 de, del municipio, de la casa de la víctima, todo eso pero por un tiempo nada no más meses y después me dejaron sola y después yo seguía sola y no, como fuiste al consulado también a pedir ayuda y también fui al consulado boliviano y habrá sido después, cuando pasó de mi hija, fui a los tres semanas o a los dos semanas, fuimos con una de mis hermanas y me dijo el consulado que no podían tomar, o sea, no podían hacerse cargo. Eso es lo que me respondió, entonces de ahí nunca más volví al consulado, ¿no? Y bueno... La causa dio un vuelco hace, a principios de este año. ¿Cómo, eh, ¿Cómo te trató la justicia en este tiempo? Tenemos entendido que... ¿A vos fue la única que te hicieron pericias psicológicas cuando pasaste a ser como incriminada, sospechosa? ¿Cómo viste ese momento? Y mal, porque realmente yo me sorprendí, porque como yo no entiendo las cosas, cómo se maneja la fiscalía, las investigaciones, pues yo como mamá esperando las respuestas, ¿no? Cada día, resultado, a ver qué resultado me traen. Y siempre me traía una notificación diciendo estamos haciendo esto, de la huella, de la sangre o las pericias me decían, pero nunca me traían un resultado, pero hasta que un día yo voy a, a la fiscalía a comentar, mira yo me estoy cansando con tal persona y así, así le comento todo y, y me dicen bien, le felicito, así no hay nada de impedimento, nada, así me dicen, faltando cinco meses, eh, yo le comenté a este Juan Naté diciendo que voy a rehacer mi vida, todo eso, no entonces, y ellos me terminan imputando el 26 de octubre y no entendía, y entonces, ¿por qué estaba siendo, sometiendo a las pericias, a la pericia psicóloga? Y yo no entendía nada, y es donde supe, entendí muy bien que yo estaba imputada. y O realmente... sea, pasaste de pronto a ser eh, una madre que busca justicia por su hija, a ser apuntada como sospechosa del crimen. Ahora, vos tenías un abogado defensor de oficio eh, ¿Vos cuándo finalmente lo viste? Porque se supone que él se tiene que interiorizar de tu caso para defender, defenderte. Así es, porque a mí cuando me imputan el 26 de octubre, pues y de ahí... Yo me quedo como no tenía que me acompañe, que no tenía alguien que se ocupara de, de, de mi caso, no, como no tenía abogado, nada, entonces lo único es que recibí la notificación. Entonces, bueno, y a mí el, después de unos meses, me, me dieron, me comunico con los acercar de derechos de, de acá del municipio, almirante Brown, donde me dieron eh, un abogado del Estado. Bueno, el abogado del Estado, una vez que hemos contratado, ellos contrataron, y pues yo no llegué a, a conocerlo solamente a la secretaria y me dijeron, él va a ser tu abogado y así, y bueno, ahí es lo que me dan el abogado y el abogado nunca me llamó, nunca me dijo, mira, yo soy tu abogado que vamos a hacer esto, aquello, no me dijo nada, y hasta que yo insistía a conocerlo a él, después cuando me asesoran el abogado, después a los nueve meses recién o a los... Sí. O sea que fue por insistencia tuya que finalmente, sí. lo... ah, y aparte vinieron la gente del consulado sí. como para... Fue, fue una presión para que él pueda recibirte. Claro, sí, así fue, porque tuve que buscarlo a él. Cuando me acercaba acá a tribunales, siempre la secretaria me atendía, así que nunca él me daba la cara y siempre estaba ocupado y así. Entonces yo quería saber por qué estaba haciendo las pericias, por qué estoy en puta, quería conocer la causa, todo eso. Pericias esto. psicológicas como tres o cuatro te hicieron, sí, ¿no? Sí, como seis veces hice. Seis veces tuviste que venir sí. y aparte estabas en estado de embarazo Sí, porque en ese momento yo estaba embarazada de tres, de cuatro y así tuve que andar y tuve amenazas de aborto, todo eso. Pues para mí ese mes fue muy duro, ¿no? Como a mamá y a, una impotencia que fiscal sabiendo que soy una mamá víctima, que, sabiendo que, que viví todo mi vida en violencia, o sea, todas las aclaraciones, sabiendo que una mamá que soy inocente me hace esto y no es justo para mí. Bien, saida gracias, este, te estás emocionando por todo lo que viviste y evidentemente es muy, muy duro y triste. Ahora vamos a hablar con el abogado que tomó tu causa para que nos dé los detalles de eh, este momento de, de ese momento de la causa que ha cambiado. ¿no? Bueno, eh, Ernesto, muchas gracias. Ernesto eh, estamos acá con Ernesto Flores. Él es el abogado que tomó el caso hace poquitos días, quizá ni un, ni un mes. Eh, Ernesto aparte tomó otro caso muy fuerte que tuvo que ver con eh, Morelia, Carlos, eh, Morelia Carlos una chica que habían este, acusado de homicidio simple sí. una chica también sí, boliviana sí. ¿nos puedes contar un poquito de ese caso para después ir a este caso? porque bueno. eh, tiene bastante que ver ¿no? aparte sí. de que son bolivianas y casi del mismo pueblo de Sucre Sí, en el caso de Morelia ella este, estaba acusada de haber matado al padre de su hija o sea, su concubino este, fue, este, digamos, detenida inmediatamente el día del hecho este, Y estuvo cuatro meses presa y después, bueno, este, logramos conseguirle Cuando yo intervine, logramos conseguirle el arresto de domiciliario Y estuvo cuatro años este, en total, eh, digamos, detenida este, Con pulsera magnética ¿Ella también est estaba en estado de...? ¿Tenía una niña? ¿Cómo fue el tenía tema? Tenía una niña este, que era bebé cuando ocurrió el hecho Y, y bueno, este... La, es, quedado, quedó la nena con los padres y, y bueno, después cuando ella tuvo el arresto domiciliario, ahí sí pudo cuidarla y vivir con ella, ¿no? Pero el calvario, el calvario que sufrió lo sufrió desde la etapa de instrucción eh, justamente con la Fiscalía Número 2 de Loma Zamora a cargo de la Fiscal y Fabiola Coincidentemente la misma Fiscal... Coincide que es la misma Fiscal de Instrucción que eh, termina acusando a Zayda del asesinato de su hija, ¿no? Ahora, hubo una violencia de género, hay un departamento de género que atiende esto, pero sí. parece que no, no, no hay mayores resultados. Finalmente, nosotros presenciamos el, el juicio y la Fiscalía retiró los cargos eh, teniendo en cuenta una normativa internacional que, que al parecer desconocen estos actores claro. judiciales. Sí, ¿no? sí. Eh, digamos Actualmente eh, tienen conocimiento, saben que existe este, el convenio este internacional que es Belén Pará que bueno, este, justamente este, se puede aplicar este, en las causas, tanto para investigar como para sentenciar eh, lo que es la perspectiva de género. ¿no? Eh, y justamente esto estaría a cargo de, de, de la Fiscalía Número 2, que es de violencia de género, ¿no? eh, algo que no hicieron. Y, y finalmente sí este, lo, lo pudo hacer la fiscal de juicio en el Tribunal Número 7 cuando eh, se la juzgó a Morelia. ¿no? Bien, ahora volviendo a este caso en particular, sí. Eh, el asesinato de Jocelyn, una niña de 11 años. ¿Qué investigación en concreta hubo desde el día 1 hasta el momento en que vos tomás el, el caso, que fue hace poquitos días, ¿no? Sí. Eh, bueno, eh, la causa tiene tres años. Es del 7 de, de enero del 2019, eh, se le tomó declaración a los vecinos, eh, se le tomó declaración a los policías, se le tomó declaración eh, inclusive a gente que no... Digamos, no guarda relación este, con la causa. Eh, también se le, se le tomó declaración a Zaida en más de tres oportunidades, eh, pero nunca se le tomó declaración a los imputados, que en principio eran Carlos Correa y Rubén Correa. ¿no? Eh, después este, no se hizo absolutamente nada, eh, se le tomó declaración, es eh, algo que, bueno, que nosotros logramos ver, porque yo terminé hace muy poco en el expediente, y, y bueno con Zaida hay un grupo de, de personas que la apoyan, eh, pudimos ver que este, había elementos suficientes como para, para demostrar y acreditar que fue otra persona la que cometió el hecho y no Zaida A zaida se, se la imputa por, por discriminación, justamente por eso, por su condición. Y respecto a las personas que, que serían las autoras del hecho, estas personas este, hoy en día están en libertad este, y nunca se las ha imputado ni se las ha llamado para que declaren, por lo menos. Ahora... Eh, vos desde que tomaste el caso ya hay un vuelco en la investigación porque tu, sí. tu defendida zaida estaba prácticamente sospechada, acusada, vos ahora estás pidiendo el sobreseimiento por, por información que está dentro de la causa y sí. que la fiscalía no, no investigó, que de hecho no, no, no se hizo mucho. No lo tomo en cuenta, eh, digamos en abril del 2019 declara una persona eh, que voy a dar el apellido Mediles, Jonathan declara que su ex pareja y madre de sus hijos eh, habría entrado en la casa de Zaida en el momento que ella se había, hecho, se había ido a hacer un trámite bancario. Que esta, supuestamente, eh, habría encontrado a la nena en un charco de sangre, que habría pisado, que justamente en la causa están las fotos de, de las pisadas en la sangre, se habría manchado y salió corriendo y se resbaló, ¿no es cierto? Eh, que después habría intentado ya comunicarse con Zaida. Eh, y a lo que Saida me comentó que nunca, jamás le había pasado el teléfono, eh, a través del teléfono del padre de esta chica, que es eh, Belén Veloso, una vecina que vive, vivía a tres cuadras. Eh, bueno, después desapareció, se habría ido a vivir al Jahuel y quemó, digamos, la evidencia, que eran las zapatillas con, con sangre. Todo esto por dicho de su ex pareja, ¿no es cierto? Todas estas declaraciones eh, están en la causa desde abril del 2019, y la Fiscalía no hizo absolutamente nada como para poder investigar respecto a estas personas. Eh, Ernesto, para cerrar un poco el, el reportaje, nosotros siempre titulamos esta causa que la venimos siguiendo desde, desde hace varios meses, que parece que hay una justicia patriarcal y racista, como vos decís, ¿no? y que hay muchas víctimas, y entre las predilectas parecen ser los bolivianos que están un poco indefensos, tanto porque no tienen asesoría jurídica, tanto... Eh, por sus condiciones sociales de pobreza. Eh, ¿qué, ¿Qué se podría hacer para subsanar esta cuestión en el sistema judicial? Porque la verdad que es recurrente y a vos te vemos en dos casos, y no me quiero imaginar cuántos otros casos hay similares y que no llegan a esta instancia de, de por ahí la visibilización, ¿no? Sí, eh, bueno, con respecto a esto, sí, hay una justicia machista, para trencar eh, pero también este, discriminatoria, eh, en especial este, a las personas que son de origen boliviano. Eh, después, este, con respecto a esto, eh, obviamente este, las fiscalías, este, o sea, han estudiado, saben muy bien el, el cómo tienen que manejar una fiscalía con respecto a la violencia de género, pero hay discriminación no solo en el origen étnico, sino también este, en el origen económico y social, ¿no es cierto? Con re, más que nada con respecto a las mujeres. Se defiende mucho a los hombres, pero a las mujeres se las discrimina muchísimo en el sistema judicial. Y lo que habría que hacer, digamos, en mi opinión, es este, tendría que venir este, digamos, un, como una especie de bajada de línea de mucho más arriba. Tendría que haber una concientización de lo que se está haciendo. Porque este, se, yo estoy hablando de dos casos, pero este, sin lugar a dudas hay más casos donde hay personas que están detenidas, mujeres que están detenidas, las cuales son inocentes. Bien, gracias Ernesto. Volvemos Bien, a estudios. Estamos acá con el abogado... No. Eh, a ver si te quiere hacer alguna consulta desde estudio, desde Avia la TV. Eh, nos están escuchando. Si hay alguien que quiere hacer alguna consulta, todavía tenemos a Ernesto acá para sacar algunas dudas del caso. No, simplemente agradecerte, Guille, estamos ya un poquito fuera de tiempo, agradecerte muchísimo, un saludo para el doctor, para, para Zaida, por supuesto, nuestra solidaridad en este difícil momento, estaremos atentos, nos interesa saber qué va a determinar finalmente la justicia respecto de esta causa. Guillermo, nos eh, reservamos para un próximo encuentro las novedades que hayan en esta causa, la que por supuesto, como ustedes, a nosotros también nos interesa muchísimo. Eh, Guille, hasta el próximo encuentro, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. M muchas gracias, eh, muy amable.